Hola mi amor, aquí estoy, sexy para ti. Uno lo que ama es a la tranquilidad, estar en su ambiente de calma, respirando el grato olor de la paz, pensando en nada, estando totalmente sin presiones, muy relajado. Así se aprecia la lentitud de los latidos del corazón. El tiempo es tuyo. Hazlo todo poco a poco, ¿ok? Calma, relájate, sí, sin estrés. Hola mujer, todo bien. Mis respetos para ti. Eres una persona genial. Me encanta todo lo que haces. Pero bueno, tú. Tienen una trampa de pegamento vaginal que haces caer en ella a los hombres y entonces los dejas morir lentamente hasta el punto que ellos caen en un abismo y entonces eh, ya están muertos, pues. Eres una destrozadora de hombres, ve mujer. Yo sé que tú eres la mejor, eres buena hace las cosas muy bien, pero realmente yo voy a alejarme de ti, porque no quiero problemas en mi vida, no quiero ser esclavo de nadie, ¿entiendes? Espero que me comprendas. Eh, te aprovecharé si, sí, cuando puedas, porque tú también lo haces, te aprovechas de los hombres y otra cosa. Eh, tú eres muy viva, quieres siempre sacar ventaja de todo. Eso está mal, pero bueno hay que aplicártela a ti también y decirte mentiras porque tú dices mentiras ¿ok? y manipularte porque tú manipulas mujer tú eres un espectáculo tú eres una vaina loca pero bueno hay que cuidarse de ti y saber actuar eh, para poder cogerte y luego votarte chao si sí, vale, esas mujeres son vivísimas, quieren joderte por todas partes, sacar ventaja de todo, escúchame, eh, cuando vayas a cocinar, primero prepárate con una bolsa para echar los desechos, y luego fíjate bien de todos los envases que vayas a utilizar, ok, para que no ocurran errores o fallos, entiendes, dale pues, excelente, otra cosa que te quiero decir, es esto, oye, esas tortas te quedan buenas vale, gracias a dios Ajá. y también es importante tener en cuenta lo siguiente eh, el orden de la cocina hay que limpiarla siempre pasarle su pañito su vaina oíste porque eso es importante para evitar alimañas además para mantener su orden en casa y esa cuestión te hace sentir bien Ok, dale pues, ahora sí, chao y un besito. Mira, Babalú, para la cena algo ligero está fenomenal. Acá estoy mirando la opción de hacer sándwich de pollo. Los ingredientes, un kilo de pollo desmenuzado, dos zanahorias ralladas, dos papas ralladas, salsa de ajo, cuatro cucharadas de mantequilla, 10 panes cuadrados. Eso es todo. Revuelves el pollo con la zanahoria y las papas en un bol. Ese va a ser tu relleno. le echas la mantequilla a los panes. Luego colocas el, el relleno ese dentro de los panes y le agregas salsa de ajo. Listo. Entonces te lo repito. Para la cena, algo ligero está fenomenal. La opción de sándwich de pollo es buena. Ingredientes, 1 kilo de pollo desmenuzado, 2 zanahorias ralladas, 2 papas ralladas, salsa de ajo, 4 cucharadas de mantequilla y 10 panes cuadrados. Ok, un besito.